Hola a todos. Mi nombre es Diego Cobo, enfermero y alumno del Máster en Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería en la Universidad de Alcalá. Quisiera presentarles el estudio realizado dentro del grupo MISC de investigación sobre la predicción del síndrome vasovagal. Primero tenemos que definir qué es el síndrome vasovagal. Es la forma más común de desmayo. Diversas situaciones estimulan el nervio vago lo que ocasiona la reducción de la frecuencia cardíaca y una dilatación de los vasos sanguíneos del cuerpo por mediación del sistema parasimpático. La frecuencia cardíaca lenta y los vasos sanguíneos dilatados hacen que llegue menos cantidad de sangre al cerebro, provocando así el desmayo. ¿Por qué se produce el síndrome vasovagal? Son diversos los motivos por los que se produce este síndrome. Entre ellos se encuentran el calor, el estrés la ansiedad, y muchos de ellos, en torno al 75%, se producen en personas sanas. Otra de las causas que puede producir este síndrome es la donación de sangre. La donación de sangre es un acto seguro, que tiene un propósito de beneficencia dual, no hacer daño ni al donante ni al receptor de la misma. Es sin duda una situación que se puede prevenir, y por lo que hemos realizado este estudio. Con un claro objetivo, definir dentro del marco de la donación cuándo puede producirse el síndrome vasovagal para evitar su aparición. Primero, realizamos una revisión bibliográfica con una amplia selección de artículos. De estos estudios se obtuvieron las variables que afectan al síndrome vasovagal. Entre ellas se encuentran la edad, el peso, el sexo... Posteriormente se agruparon las variables según factores físicos, factores genéticos, factores ambientales. Así conseguimos una fórmula aplicando lógica matemática que permite la obtención de los resultados. Podemos hacer la similitud, para comprenderlo mejor, de un vaso de agua que se va llenando con las causas que provocan el síndrome vasovagal. Cuanto más factores de riesgo tengamos, más se llenará el vaso y más riesgo tendremos de padecer dicho síndrome. Una vez obtenido este conocimiento, se ha diseñado un programa informático que permite medir el riesgo de poder sufrir un síndrome vasovagal. De esta forma, el personal de enfermería que realiza la donación posee una herramienta que permite individualizar los cuidados que se va a prestar a cada donante para evitar que se maree. Esta aplicación está realizada para prevenir el síndrome vasovagal, no para evitar la donación. Es importante que durante la donación, y posterior a la misma, se realicen las recomendaciones que le facilitará su enfermera. Me gustaría recordarles que la sangre es muy necesaria para nuestros pacientes y que no la podemos fabricar, por lo que necesitamos tu donación. Tu donación ayudará y permitirá cuidar a tres personas, por lo que acude a donar. Muchas gracias por su atención. Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico. Un saludo.